Buenas, yo soy Jairo Freneskin 2 y en el vídeo de hoy os traigo una receta. Pero no una receta cualquiera, sino una receta un poco de aprovechamiento. Porque sabéis que cuando llega la Navidad aquí en España es mucho de, de comprar turrón y de celebrarlo con turrón a Navidades. Pero claro, ¿qué pasa cuando pasan las Navidades? Pasa un tiempo y nos damos cuenta que tenemos pues pastillas y pastillas de turrón en casa. Porque no sabemos qué hacer con ellas más que esperar a que llegue la Navidad de nuevo. Pero en este caso, yo he encontrado una receta de un flan de turrón de yema tostada que tiene una pinta deliciosa. ¿Y qué voy a hacer? Pues haceros esta receta en mi canal. Para que podáis disfrutar de un postre rico. Eh, además, un postre en el que puedes aprovechar restos de turrón de las Navidades. Y así matarlos para un tiro. Reciclaje y alimentación. ¿Qué os parece? Bueno, para esta receta, como podéis ver, solamente necesitaremos cuatro ingredientes, que será el, el turrón de, de yema tostada, medio litro de leche, que es el que corresponde a, al de un sobre de, de zainín, de maicena. Yo uso zainín de maicena, pero bueno, podéis usar fran royal, el que queráis. Eso sí, muy importante que leéis la las instrucciones del sobre para ver la cantidad de leche que necesitáis para hacer los flanes. Y luego, yo no voy a echar azúcar, pero sí voy a echar en la base de, del, del flan un poco de caramelo líquido. Con estos cuatro ingredientes es con lo único que necesitamos para hacer la receta. Lo que debemos hacer en primer lugar es a la leche añadirle el, el turrón de yema tostada. Y con una batidora procederemos a, a batir. Cuando ya tengamos un poquitillo batido la yema, tenemos también el sanín y seguiremos batiendo con la batidora hasta que se haga una mezcla homogénea. Una vez que tengamos la mezcla, en un cazo a fuego medio-alto, echamos la mezcla del de sanín, de la leche y el, el turrón y procedemos a darle vueltas hasta que vaya hirviendo. Tal que así, con mucho cuidado. Es aconsejable dando de vueltas, podemos subir un poquitillo más el fuego para que de esta manera llegue a hervir. Cuando empiece a hervir y se quede más denso, es el momento en el que podemos retirarlo del fuego. Bueno, os quería enseñar cómo poco a poco, si os vais dando cuenta, esto va espesando y va, ya le queda menos tiempo. En cuanto empiece de nuevo a, a hacer el amago de hervir, y lo veamos muy sólido que cuando estemos dando vueltas nos vaya costando cada vez un poco más y un poco más el, el girar con la espatulilla. Ese es el momento de, de pasarlo directamente al, al vaso. Esto es lo que os estaba comentando anteriormente. Ya está espeso, obra de, del flanín. Y como podéis ver esto ya tiene una textura muy muy densa. Es decir, al final con que estéis unos, entre unos 8, 10, 12 minutos como mucho, dependiendo un poco de la velocidad del fuego y cómo vayáis removiendo y demás, eh, ya podéis pasarlo a, a emplatar. Unos moldes de plástico y les he tirado un poco de caramelo en la base. Por eso no quiero tirar el azúcar a la receta porque no lo veo. Lo veo ya demasiado dulce con el turrón y, y el caramelo. Bueno, pues este es el resultado. Me ha dado para 5 flanes. Al final pensé que me iba a dar para 6, pero eh, ahora el siguiente paso eh, será meterlos en la nevera y dejarlos enfriar unas 4 o 5 horas. Como podéis ver, he dejado un poco de turrón de yema para decorarlo y le he puesto en modo de topping eh, pues un trocito de, de turrón para que se sepa que el flan es de turrón de, de yema. Bueno, ya han pasado unas 24 horas y voy a hacer la cata de. Bueno, no sé si lo veréis bien, voy a intentar que lo veáis un poquitillo. Aquí está el flan, no se ve regularcillo, pues se ha movido. Eh, bueno, me ha quedado de consistencia bastante sólida y voy a catarlo. Fijaos, el colorcillo que se queda, se queda con el color de, del turrón de la yema. Y está muy bueno. Sabe mucho, ¿cómo diría yo? Tiene un sabor, aparte del flan de vainilla, como un sabor a, a, a turrón, turrón, pero clásico. No a turrón de yema yema, que es lo que lleva, pero sigue un poco a turrón y, y un sabor muy agradable y muy rico. Así que nada, mmm. os recomiendo que hagáis esta receta de este postre, que como habéis visto es súper sencilla y está súper rico. Y bueno, voy a acabar el vídeo, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, si queréis más vídeos de recetas, o tenéis que dejarlo en el comentario. Y si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo y decirme si queréis que haga alguna receta en especial en el canal. Y que me queda recomendados el canal. Vale, este, esta receta la he visto en un canal que se llama Cocina Caser y Consejos con Pepi. Que os lo dejo por aquí. Es un canal súper chulo que no solo tiene recetas, sino también tiene visto... Lo he chequeado un poco y tiene también fórmulas para hacer jabón casero y demás. Súper interesante. Así que nada. Ya sabéis que podéis ir a su canal, decirle que venís de parte mía... Y nada, y poco más, seguro que sería una, una alegría viendo que hay gente que hace sus recetas. Y poco más que deciros, que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo.